¿Quién era? Y hola chicos soy Joseba Game y pues bueno estamos en un nuevo video de Roblox para el canal con mis amigos Javier y Hola Adriel Me llamo Javi 08, Hola personalmente tenemos a una invitada que se llama Alina Dí hola Alina Hola y el día de hoy vamos a jugar, pues bueno, esta no lanza han sabido mis amigos, pero está pensando en hacer un tipo de grabación de murder Mystery. Ya que la otra vez ya subimos. Ah. Y la próxima vamos a subir un video de Arsenal, y de los juegos que ustedes quieran. Ah, y aquí ya llegó la Lizette, que es otra invitada. Así que, pues bueno chicos, ya nos vamos invitando al juego. Así que, eh. bueno, vamos. te estamos grabando un video. Sí, Lizette. Oh. Lizette, Lizette estamos grabando un video. ¡Preséntate! ¿no? Y, pues bueno, aquí tenemos a Lisette, que es otra invitada, que está aquí aprendí. Apaga la cámara, que... Di hola. Pasa, Dime, hola. hola, ya, ya Hola. Que. Y, pues bueno, chicos, ya nos vamos sí. metiendo a... El, el... Pacu, a ¡No me baño! ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? A Mar del Mystery, que ya dije no. que vamos ah, okay. a... Ok. A ver. Sí. Ya, bueno, comparte pantalla para que los suscriptores puedan ver. Ah, y aquí me está escribiendo unos amigos en Roblox. Métete a mi reunión, le voy a decir. Estamos grabando... Ah, sí, creo que ya está. Ya está aquí. Ah, ya está otro invitado más, que es Piero Reyes. Sí. Sí, que juega mucho al Free Fire, si que... Piero, estamos grabando fuerte. un video. Di hola, Piero. Preséntate. Hola chicos, yo soy Piero Ya, chao Corta esa parte, cortas esa parte No, no, no, no, no También vamos a tener otro invitado que se llama Matías Así que vamos a esperar a que se meta Así que voy a desactivar la sala de espera para que se meta cuando le dé la gana Pero creo que también no, el el no, el se este puede meter un troleador que se llama Julian Carvajal, que también de mi escuela se mete cada rato porque no molesta. Oh. Y pues bueno chicos, ya nos vamos metiendo al Modern Mystery yo... Ah, y aquí también, como ven, les voy a pasar un día pues chat, mi nombre es Roblox, para que me envíen solicitud y para que puedan jugar conmigo. Yo me y llamo Liz. Tengo... Liz. <risa> Y por aquí el chat de Zoom, si pueden, es que ver, aquí les dejo todos los nombres. Y aquí es... lick licenciado, 19, 1900. nombres. Chicos, y entonces ya, me, ya nos vamos metiendo al Roblox. Yo ya me metí al Roblox, así que todos métanse a mi partida, pero no sé si nos podemos meter porque somos muchos y apenas creo que no se puede bueno ver, 3, 3, 3, 3, 3, Ya, 4, ya 4. está en el mar de míster mi uno antes antes antes que, que haya dos personas. ¡Uniendo! No tío, dejen de escribir, ya te pido. Ah, ok, y pues bueno, aquí como ven, aquí estoy, este es mi avatar de Roblox, si sí, me buscan. Pues bueno, aquí tenemos mi inventario. A ver, espérense, a ver, José, a ver sé, quédate a ver, ahí para a ver. que los suscriptores me puedan ver a mí como yo soy. Y pues bueno, vamos a pero, poner aquí a que este es Adriel, mi amigo, Adriel. Eh, ponte aquí, ponte junto a mí y, y, y deja que los suscriptores me vean, y pues no, bueno chico, porque pues ahorita aquí me está es, cargando la cámara. Y bueno, aquí estamos en el del Mystery, ya que es uno de los mejores juegos, tiene más visitas que Arsenal, pero a ver, ¿quién es igual que Arsenal? No sé por qué. Y pues eh, a ver, ¿Cómo se dice? Más, eh, ponte al lado de, de, de esta. Eh, ese, ese que para está de, al lado de José, soy yo. Grabar me llamo Lick. Y, y, ahí, y ahí ven lo, el número y cómo yo soy. A y lo. solo falta que tú te metas, así que por favor. Y cobre, ven que me está estoy el a con tu. Para de todo. grabar, para hablar. Es que, es, que, es que me está cargando la cámara. No, ¡Ah! no veo. Idea. No veo. Ayuda. Ah, Ajá, se ha llenado el servidor de verdad. Dame Dios. Que sea. Pausa, tío. Ah, no le he dado pausa era! Ay, y pues bueno chicos algo ha pasado tenemos problemas técnicos ya que el servidor se ha llenado no sé por qué y Javier deja de escribir ya tío ¿qué le... vamos a contar ah y pues bueno chicos este, ¡Ah! alguien se tiene que salir sí lo sentimos somos, pero alguien se tiene que salir del server ya me está cargando José no hay... hola gente de YouTube estamos ¿no? qué canal nada... <risa> Pero voy a decir a alguien que se salga del server no es que soy mal mejor vamos eh. a hacer nada que no vamos a hacer eh <risa> y pues bueno chicos alguien que salga por favor tendremos que grabar en vez de este vídeo, mira en vez de este video se vaya mira en vez de este video que se llama va a llamar jugando murder mystery se va a llamar al jugando a piggy porque nadie se desconecta ah, ya es ya javier Ah, es que Piero se salió porque él no puede jugar. Gracias, Piero. Eres un héroe de YouTube. XD. Si eres un héroe. Y pues Javi, te estamos aquí viendo la cara que tienes la cara fea en sí. todos no, no, no, no. <risa> Sí, es que mira, es de color rosa. A ver, ustedes ven para acá y, y mira, que, miren, o sea, tiene la cara rosa y las manos rosa. Eso solo lo tienen los cerdos. A qué... No, le están insultando el Javi, tampoco lo veo muy triste. Te voy a reportar. Ay, Dios mío. voy ah. a reportar a todos los que estén en la reunión. Ay, no, no, a ti. Te... En la reunión. Oye, hay... oye, como eh, dice. Yo no, oye, yo no te he hecho oye, nada. oye, Lizette. ¿Por qué, ¿Qué estás ahí arriba? ¡Baja! Porque queda. quiero? ¡Baja! A votar, a votar los mapas. Sí, a botar, a ¿Está votar, está José. a votar, a votar. El facility donde tú puedes escanear. No, no está del ¿sí? facility. No, ah, no, entonces no, votemos no, por no, este de acá, votemos por este. Ah, bueno. Este, la oficina. Uy, no, no alcancé a votar, o eso creo. Ay, ¿qué ha pasado? Ok, estamos... Voy, mel, voy, ya voy. No, Ok, le vamos a darle aquí. A... Y... Bueno, le vamos a... ¡Tener! ¡Y soy sheriff! Inocencia. ¡Soy sheriff! ¡Inocencia, inocencia, inocencia, inocencia! Ok, soy sheriff, el que sea de inocencia. ustedes muéstrese a las manos de este crack del sheriff. O, ¡Oye, me, oh. me dice! ¡Oye, ¿dónde estoy? Ah, no, yo pensaba que estaba encerrado nomás. Creo que... Me no. desconfía mucho de Lisette. Él dice, le acabo de ¿sí? ver con un cuchillo. Eliselle, oye, cuchillo oye, no, no. seas mentirosa. José siempre miente. Eh, oye, eh, no tener un amigo como José en el chat. <risa> mira, mira, es que me quiere disparar incluso en mío. De, de, me acabas de romper el corazón, guacho. Te voy a disparar aunque tú no seas. ¿Dónde estás? Ay, no yo. Oye, oye, <risa> no, <risa> es verdad. Eso es muy estresante jugar con José. Ah, estresante. Sí. Quita, o sea. quiero matar a esa No, creo que ya sé quién es. No. ¿Quién? ¡Soy yo! No. ¡No! ¡Coge mi, mi, mi pistola! ¡Coge mi pistola! ¡Coge mi pistola! Adrián! ¡Adri! ¡Adri! ¡Adri! la pistola. No Adrián la... ¡Adri! No, no, no, no, no. Estoy soy triste, no sé. Los Adriel, caminos de la vida No lo sé, no lo sé te van a dar, Adriel ¿Qué te crees? Te van a dar Ya, sal, deja que acabe la partida no, tío. Adriel, ¿La matas cae? a esta Te juro que te sacudo te... Que te sacudo Pausa ¿Sí? de grabación v ah, Bueno, chicos ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? después de unas 5 o 10 partidas. No, ¿ya? No. Y pues bueno, fallos técnicos, voten por el banco porque si no saben mucho más de Mystery y, y lo que saben, con esto puedes detectar si tú llevas un arma, pero es algo malo porque eso no te detecta el arma, por lo que no sabemos si eres o asesino o sheriff. ¡Ah! Y que le vamos a pausar la grabación hasta que empiece la partida. Y pues bueno, chicos, ya empieza la partida y... Chico, me, ya como, me, me ha tocado y no... Y confieso y soy... Hostia. No. Javier, si tú eres, solo muéstrame el cuchillo, pero no nos mates. Si nos matas... Solo muestra el cuchillo. Ya me meto, tu puente, Javi, Javi, Javi, Javi, lo... me meto tu puente Javier Javi. Me meto tu cuento. No soy inocente. Ah, chicos, okay, chicos, no inocente. y es que si no me creen les voy a pasar por el chat de Zoom, ya mismo cuál es la contención de cuenta de mi querido amigo Javier. Y es que sí, es que... ¡Oh! Ah. ¡Oh, <risa> <risa> mira, mira, mira, mira, mira, mira mis amigos son... Somos... No, mentira, me mató la asesina. Es una de negro, es una de negro ¿Sí? con blanco. Es una con negro con blanco. Está haciendo team con alguien. Sí, porque no, no la no, mata. No, no, no, no. Chicos, os pongan en el chat si ustedes les gustan hacer team en unos juegos de rol, sí o no. O sea, eso eso a mí me molesta. Ustedes pongan en el chat ah, si eso les molesta. Les molesta Chicos, les recordar? puedo recordar todavía vi? Que pongan el código Yo sé, va Robux Ya que es el código del mundo XD No tengo código, no sé cómo poner el código Y pues bueno chicos, como ya ven ¡Te puedes hackear la cuenta! ¡Tengan cuidado! ¡Ah, no! ¡Cuidado, Liz! te va a matar! ¡Te estamos ¡Tengan cuidado! Yo sé que pueden puede hackear sí. cuentas ¡Te pueden entrar a tus cuentas! Sí. Si no quieren que les que la cuentan Dejen un gran like y suscríbanse a este video. Y activen la sí. campanita. Y si activen la campanita para que, dime, que le llegue todos los campanitos en En este, en este mismo video. Momento en la contraseña de ¡Ah! sí. Y estamos ahí juntos y es ¡No! no, no, no, no sea tan malo tampoco, ¿eh? Y voy a compartir ya mismo la contraseña del enemigo, Javi. Pero si es que el, el enemigo es Nacional, está más perdido que... Lizeth está... Lisette encontró, encontró un lugar secreto No salgas ahí, Lisette No salgas, quédate ahí No, todo el mundo ya lo sabe Lisette es Nico O oh, 2023 Liz Quedó no, Va a ir por Liz, el... a ir a por Liz. está cerca de ah. su lugar. La va a descubrir, la va a descubrir, la va a descubrir. Incluso yo les voy a dejar Mi nombre de Roblox mi nombre es Roblox Y aquí Oscar les leo por el chat de Roblox ¿sí ven, Este es el nombre de mi amigo Javier Que es Javier 177 De mi amigo Ariel Que es Lix19900 También. me acaba de ser suyo Y pues bueno yo mismo acaba de ganar el asesino Así que Acaba de ganar Así que vamos a hacer una pausa <risa> al video hasta que. ¿Por qué te eso? O, o Chicos, y pues bueno, se acaba la partida. Ha ganado los inocentes porque se acabó el tiempo. Oye, y no, me empujen. Este grupo del que estamos votando es uno muy, pero muy favorito de todos porque. ¿Quién me rayó? El... este te detecta. Ahí está, ya. Te detecta lo... quién es el asesino y quién es el inocente. ¿Quién es asesino inocente o sheriff? Soy sheriff. Y yo soy sheriff. Yo no sé qué soy. Ah, sheriff. Sheriff, protege mí. Cuidado, no, te voy a, a matar el mismo parar, ¿eh? Yo soy inocencia Soy inocencia, soy inocencia, soy inocencia No, no, no, no Es una chica kawaii que tiene un sombrero Tiene un sombrero de color Ay, Ven aquí, Ay, ven aquí Adriel Adri Adri Aquí estoy en la fuente, la gente esta tóxica Adriel, ven No te puedo dar ¿Pero dónde estás? No, tío, me ha matado ¡Lo he visto! Jesús! ¡Espectúenme! ¡Mira dónde estoy! ¡Estoy por donde la asesina! Javier, sal, coge mi pistola, por favor. Javier, sal, coge mi pistola. Javier, sal, coge mi pistola. ¡Sal de ahí. ¡No la veo! ¡Está ahí, cuidado! ¡Dale! también comprimé ¡Comprime! ¡Soy pendejo! Oigan, pero espérenme, grabamos media hora... Sí, chicos. Pues bueno, chicos, todavía seguimos en Morgan Mystery y... y bueno, ahí Sí. No Solo queda... a no sé qué en cuánto, Nini Hub, Emily cato y mi amigo Adriel, que en este momento nos eh, vamos a pegar la mató la chica kawaii. Y pues bueno, como ven, ahí está la clase bailando aquí en el inicio! No yo. deberías estar pelando. Y pues bueno, bueno chicos, entonces estoy en mira, mira. Respecteando a la asesina que... Eh, es... lo que estoy haciendo, mira, mira. No. Y pues bueno, sí, chicos, pues, ya van. Yo ya van me voy a Y pues bueno, chicos, solo queda Emily Torquato, que si tú estás viendo este video en este momento, te pido que salgas de aquí porque estás campeando. Pues bueno, chicos, creo que vamos a ganar los inocentes, ya que ya no creo que se va a acabar. Oh, oh, oh, oh, oh. Este juego es una caca. Ah. <risa> y pues bueno, chicos, en la siguiente partida me tocará de nuevo, ya o no sé qué. No, no sé, mí. ustedes pueden ver sí, en sí. la pantalla de, de José, pero eso, eso sí, no sí. se vale que, usted, que ustedes... Yo quiero jugar, bueno, pibes. He payos, ¡No, es, es inocencia! Y pues bueno, yo soy Inocencia. Aquí. Soy Inocencia. <risa> <Pero> <risa> <¿Estás en risa> chat no te el Inocencia. ¿Aquí? Yo, yo no. Yo me voy no, a esta máquina no, no, de abajo creo. que me hace transparente. Que alguien. Por favor, ¿Es una de chica Es una chica blanca con un gorro que está a la fuente. Ay, no, no está conmigo. Está conmigo. Está, conmigo. está conmigo. está conmigo. Está conmigo. ¿Es blanca y negra o qué? No, tiene un gorro blanco. Pero con, sí, sí, sí, con sí, sí, sí, sí, sí, también mezclado un Tienen con... blanco, tío. ¿tien? ahí está, eh, eso es fácil, eso es fácil, ¿es eso? ¡Aquíéntale bien, manco! ¡Que te va a matar! ¡Sí, sí bien, buena esa! Sí. ¡Sí! ¡Los sobrevivientes han ganado! ¡Sí! Porque es... nos tocó inocencia. Soy más crack que el Adriel. Y miren mi pistola de payaso, que pues bueno... Oye, ma. Más crack de mí, no te chives porque yo soy y más soy crack en Piggy. Ajá, Pero no. para los juegos este no soy crack. Pues Incluso bueno, el asesino chico. te mata a 20 kilómetros. Y pues bueno, chicos, vamos a darle como siempre pausa al video y hasta que empiece la partida. Eh, le eh, me tocó inocencia. inocencia, me tocó inocencia de nuevo. Y le hemos inocente, dado y sí, bueno, como habéis visto en mi pantalla, soy inocente así que No, yo no sé, este pero yo no se vale a sí. ver la pantalla Bueno, ustedes sí la pueden ver para que no se aburran sé que es uno de estos guachos de aquí Mira, voy a cerrar, voy a cerrar, es voy a cerrar esta puerta Tienen ¿tú? que creerme Cerré sí esta puerta para que no pase el asesino ¡Eh! Ya escuché un cuchillazo Viene escuché. afuera no. No, me están lanzando cuchillos me están, cuchillos, me están ¿Viene cuchillos? afuera? De... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es una con, con pelo negro, alborotado y que... ¡Es esa de, ¿Es esa de ahí, ¡Es esa de ahí! ¿Es de color blanco y negro? Es esa, es esa. ¡Ajá, es esa! ¿La... ¿Blanco y negro? Es esa de ahí, esa que está ahí. ¡No, ah, pero es esa, dime no. si es blanco y negro! ¡Sí! sí. ¡Ah, es blanco y negro! ¡Me voy corriendo! ¡Suscriptores! ¡La fuerza de suscriptores es mágica! Es Javi, es Javier, es nuestro amigo? Hoy. Javier, así que... Cierra esta puerta, adiós, adiós, adiós, ¿Sí? adiósito, adiós. Voy a matar a todos. Suscriptores, suscriptores, like, like y suscríbanse. Y escriben la campanita para no perder los videos de los No puedo. sheriff. Los voy a matar a todos. <risa> ¡Me mató! ¡Estoy manco! ¡Estoy tomanco! banco. me voy a recortar a todos! ¡Uy! ¡Qué caca! Sí, sí. ¡Me había matado! De la... ¡Casi me maté! ¡Ya me uní a la, la, la partida! Sí, eh... Y se ríe todavía la dice esto. Yo volví a la ahí. partida Como ven, me estoy... Ven, se ven a este bus, se Ven acá, ven acá, ¿Aquí? Lice. no, al hospital, al hospital. chicos. al hospital necesito. Pero ¿dónde están ustedes? Mm. Ya me enseñaste esto. Ah, cierto. Y chicos, ¿cómo? se llama Jigsaw, como lo gritó, Jixau, el que se muestra a los niños. Yo salgo primero. Sale. Yo no puedo salir. Te inosencio, Y chicos, como ven en mi pantalla, he vuelto a ser inocente. Y aunque inocencia me tocó inocencia, no me gusta ser inocente, voy a ver así me tocó. Voy a ver. Voy a morir, voy a morir, Pero aquí a morir. estoy, Piero, aquí estoy. A ver, a este, morir. a ver. No, no es José, José. No es José, lo eh, no vi en la cámara. Es José, José ¿tú es José. José. Escóndate aquí, escóndate aquí, aquí, Piero. ¿Dónde? Aquí no nos ven. Aquí en los ¿Dónde están? No me lo creo que él me ha matado a mí. No, no suscriptores él me ha matado a mí, tío o en mi pantalla y pueden ver y ellos también suscriptores, suscriptores, es like y suscribiros para que este asesino psicópata se muera. No, no está en el psicópata me persigue el psicópata. Corre Javier, corre. ¡Ay, ah, ya te vi! Corre, corre, Forrest, corre, no! Corre, corre, corre. No. El trolíe, otro Javier, ya está. Toma. ¡Toma! Es Ten bosque. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma y se está riendo. No toma, no le han avisado. Pero Javier, por lo menos Javier ya, ya me estaba matado. detrás. He matado más que la, el este, Adriel. He matado a cinco inocentes. O sea, te mataron mientras miren. Esto este es un secreto de Modern Mystery. Que me voy a pausar la grabación para nadie. Y pues bueno, chicos, como ven, está Adriel tapando este buque, como saben, solo tienes que ponerte... ¡No es book! Oye, José, en primer lugar, no es bu, es un secreto. Y aquí, eh por, eh... Por, met por meterse aquí, te no, no, no, no, deben dar, logro, nada, por ejemplo, la cabeza del no, no, no, creador aquí, y tocarla y te dan <tosa Wade> eso un logro. Es un Donde consigues... ¡Ah! Es, eso es. A, ver, A ver. Y como ven, chicos, Javier, ponte ahí, ponte ahí. ¡Inocencia! Inocente. Me tocó inocencia. Inocente. Bueno, a todos sabemos que Javier es inocente. Adriel. ¿cómo? Yo yo yo voy, voy, voy allá, voy allá. ¿Dónde está? Entra a la máquina, José. Entra a la máquina. Estoy buscando. Acá, acá, acá, acá, acá. Vale. caneando Es inocente. inocente. vale. Déjame meter. Ponte pon. oh. el IZ, Adriel, Adriel, Adriel. Yo soy inocente. inocente, no tengo por qué ponerme ahí. No, Ponte. Inocencia. El <risa> IZ, es el <Lizet. Es> <risa> Métete, mira, Mentira. métete. No no, soy no, no, no, no, no, no, falló, a ver, ahí está, escaneo, escaneando, inocente, inocente, todo se menos Piero, menos, Piero, yo, yo, Piero, yo soy inocente. hay que escanear más Piero, no yo soy inocente, no creo, no creo, no, no, me no me creo, no creo, no Y sí, yo solo sé. A ver, debe haber. Debe haber. ¿Cómo se dice? Más personas. A ver. Este, Piero. ¿Dónde están ustedes? Yo tengo la máquina esta de que escaneo. Métete aquí y ¿Cuál? ¿Cuál? Yo no sé. Su ah. mira la pantalla de José. A ver, ven, ¿No? ven, ven, Javier, ven, ven, ven, ven, ven, Javier. Voy. Voy yo, voy. voy. Javier, es que te vamos a escanear, ven acá. Ya me escanearon. Sé quién no es. hombre, a ver, Piero, Piero, estoy detrás tuyo. ¡Piero! ¿Dónde es? Mira, Piero, mira, mira es? acá, acá está la máquina, acá está la máquina. A ver, ¿cuánto el... ¿cuánto métanse, métanse. No, métete qué? tú, Piero, ahí está. Deja, deja que te escanee, ahí está. ¿Qué? Inocente. inocente. Es inocente. Ver, vale. ya, no nos preocupamos de ¿tú? los... Métete, métete, métete, ¿tú? métete. métete. ¿tú? métete. ¿tú? José también es inocente. Inocente. Inocente. Hay que cañar más personas. Inocente, ¿vale? ¿No he visto ¿Quién es? No, es una morena. Es una morena. Acá hay alguien, chicos. ¿Es una morena? ¿Una morena. Ajá. Morena. ¿Quién es Sherry? ¿Quién es Sherry? No. ¿Quién es Sherry? ¿Quién es Sherry? Un No, es el Sherry. Lizeth. No, no, Lizeth. No, no, no, Alguno aquí? diga si... si, si vamos a esta con... piscina para esconderse. les vamos a esta piscina. piscina. Sí, cabrón, no, no no funciona? funciona. la piscina. Sí, usa si la técnica del teletransporte. Ah, no, los, no nos no persigan. Que se nos ven todo. Vámonos a donde no se nos ve. Ahora sí. Sí sí bien? un lugar chicos síganme chicos síganme. Yo sé un lugar buenísimo chicos los sigo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espérate no yo... déjame ver si puedo usar el teletransporte. Falle, no no lo puse. Aquí no no. no. Está usa ¿no, es, la técnica dale. del teletransporte. Estoy en este sitio. ¿Dónde están? Ahí, acá están. Yo no veo a nadie. Esta cosa... Esta Oye, yo estoy aquí. Ah, acá. Detrás tuyo, Lisette. Estoy ciega, pues. Estoy yeah. ciega. A no, ver, vamos... dale a la máquina con, con botón F. Dale a la máquina no, con No, me va a matar. ¡Mira! ¡Mira, me meto aquí! ¡Ganamos! ¡Pero mira! Y aquí salgo brillante, pero igual, ay no, se acabó la partida. ¿Quién era él? El... Este, mira, este era es Sheriff. Mira, oye, esta asesina, esta chica la pasé al lado, o sea, la pasé al lado. Y... Sí, pero no me mató. A mí tampoco me mató. ¿no? Sí. A mí tampoco. Chica le pasé al lado y ni yo me también. Mató. Yo me Pongan la... Pongan bank. Pongan bank. Pongan bank. No, no, no, no. El peor asesino en el mundo. En el chat pongan, el peor asesino de todos es esa chica. El peor asesino... Los no orfanes, ¿por qué no tengo nada más que hacer? Ah, no, tío, me hacen su dedo, el peor asesino es Adriel. A ver, Chicos, ver, qué? Inocen Inocencia. ¿Quién es él? Soy inocencia, soy inocencia, soy no. inocencia Chico no vi Chico no vi Soy inocencia, soy inocencia Oye, oigan, despedimos el vídeo cuando quede De un minuto de la... ¿Eh? Ya vi quién es, ya vi quién es, esa está en la, la ventana cerrada esa está encerrada sí, por acá. Ah, ah, ya vi oh, quién es Pistola, Voy a por ella, voy a por ella, sombrero, voy a por ella sombrero sombrero sin El sombrero, sombrero blanco, me voy a tener peligro con ella Vale, cuando, vale, cuando ya. voy al patio hay una escalera, ah no, no hace falta, ya hay, ya, ya ¡No me maté! Está, por... ¡Está dentro de la casa! ¡Vámonos a la pistola! José, ¿dónde está? ¿Dónde está la asesina? Está dentro, está dentro de la casa, está por la. ¡Ah! ¡Hay dos gordos. con gorro! ¡Sí! sí ¡Hay ¿sí? dos con gorro! Es, ¡Es la que tiene gorro blanco! ¡Ah, ese! ¡Cállate y la y pistola! ¡Distráela, Adriel! ¡Adriel, distráela! ¡Distráela! ¿Dónde está? yo! Bueno, bueno, ¡Bueno, eso! ¿Quién era el sheriff? es Javier! Y pues bueno, chicos, como ven, he ganado la partida y como ven, mi pistola es la payaso y ese, ese cuchillo que tengo... ¡Más payaso que alguien. No, pero ha sido el héroe, no el del sheriff. Eso, el sheriff era Javier, pero lo han matado por manquísimo. Sí, soy manco. Y así que sí, le vamos no, a con... Chicos, como ven, ya hemos botado los mapas Así que ya mismo, bueno, ¿Sí? a partida Así que vamos a ver qué nos toca a nosotros Sí Toca a mí inocente. Inocente. Inocente. inocente ¡Ay no! Ya vi que, que es José Es asesino, es asesino José, ¿Cómo no, que soy no, asesino? Sé. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, José. Yo no soy, yo no soy, yo no soy. Es ¿Eh, José! ¡Ya escucho! ¡Eres tú! Voy no sale! Es, es José! ¡Es verdad, es, es, es, ¡Es José! ¡Malo José! ¡En el chat! jugan uh, no no ¡Al oh, no. traidor José! Eh, ¡Sí! Corre, ¡Diga! ¡Pon eso! ¿Sigue vivo? ¡No! chicos ya me mataron! ¡Ah! Me ah. Con mi Uy, que en que es, ¡Encontré un secreto! Mira, ¡Piero, quiero! es José! Oye, ¡Eh, José! Y Z, es José, huye, eh, joder, corre, no, cuidado, corre, corre, corre, corre, corre, no, no, ay, ándate anda a la vecina Ay, ya te vi, Piero, estás ahí en un armario, ya lo dije, José, está en un armario, Piero campeando, adentro vale, de un armario vale. la chica del sombrero blanco tiene ah. ese ahí, ahí está, José, corre, corre, por favor, corre, Cari. no, que te lanza, corre hey, Zed, a todos ¿Qué pasó? Se me hizo la pantalla negra. Te mataron. Es que es, que, es que des... no no, que es muerto adiós, José sí. ahí está ahí está no corre sí. corre, corre no. No, okay. la no que es que oye, ¿alguien quiere venganza? ¿sí, no? sí, okay, venganza? no, sí, sí, que es venganza, sí He ganado, oye, oh yeah, he ganado, soy un crack. Oye, déjate, un crack, chico, te crack. Oh, he ganado, oye, oh yeah, he ganado. Te corto el baile. He ganado, oh yeah. Te corto el baile. Oye, oh yeah, te, te corto el baile. Corta el baile. Te corta el baile. Te corto el baile. He ganado, oye. Oh yeah, te corto el baile. pero nunca me cortarán oh yeah. mi pizza. No, güey. ¿Qué? No, no, no. Ah, nah, Alguien pelo? no entendió. Alguien entendió. Ya entendí. A ver, sí. el, inoc inocente. inocencia. Yo soy inocente, chicos. ahorita como están viendo mi pantalla. Pero lo malo es que mis amigos están viendo mi pantalla. Pero chicos, yo, no, mi... yo me lloro porque Gabriel <risa> me está persiguiendo. Chicos, estoy inocencia. Como, inocencia. Este no, no, no, no, no, no. Soy nunca fue asesino, dice ni sheriff. Ya escuché, ya sé, inocencia, inocencia, inocencia. Sin... Ah, no, ya vi. Y tiene un sombrero blanco. Y unas gafas. Tiene un sombrero blanco y unas gafas. Yo me escondo. Ese es un sitio para esconderos. A ya ver, era. a ver, espétame a mí, espétame a mí. Aquí está les voy a ahí. enseñar a todas las suscriptores que no saben nada. por ti. ¿No? No? Miren, chicos. Aquí se puede esconder dentro de la televisión, pero me van a matar. Ahorita ya me mataron. Lice, te van a encontrar. Bueno, ahí sí, sí, sí. abajo esa, en esa habitación Acaban de encontrar la pistola. Creo. Sí, ya vamos despidiendo porque ya queda un Acá minuto. Está. No, me mató. Está? Ya vamos despidiendo. Porque... Sí, no, chicos. Está? Bueno, está? chicos. Así que. Dejen un like y suscribiros. ¡Chao! Pero si no, les la persona la noche. ¡Sí! De Arsenal. Sí. Así dejen de su like y suscríbanse. Hasta, ¡Hasta la próxima! ¡Que Dios Pero. le bendiga. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡La otra ¡Chao! reunión! Sí. ¡Otro reunión nos vamos! Así que ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Va a otro directo sí. más pronto! Sí, chao, y chao suscriptores, activa la campanita y suscribiros. Dale un buen me gusta y hasta dejaros. la próxima. Recuerden que se pueden unir gratis a mi Zoom. Así que aquí les voy dejando Así que sí, si bien, sabes, bien. Y los padres puede... no se olviden de nuestras cuentas de Roblox. Yo soy